Bienvenidos, eh, estimados participantes. El curso que iniciamos hoy día es sobre la Constitución para Servidores Públicos. El curso es totalmente en línea y estamos utilizando la nueva plataforma del Centro de Educación Continua del Instituto de Altos Estudios Nacionales que hemos denominado Forma X. El curso consta de